Este es el hombre que enamoró a Nazarena Vélez. Santiago Caamaño cautivó a su compañera de elenco en Verdades mentirosas y Están Juntos. Mira sus fotos. Nazarena Vélez volvió a encontrar el amor y está saliendo con Santiago Caamaño. Compañero de Elenco de verdades mentirosas, la obra teatral que está realizando en el Teatro Enrique Carreras de la ciudad de Mar del Plata. Según informaron los periodistas de Intrusos, América, Vélez y Caamaño están viviendo un romance muy fogoso, y tan pero tan caliente que ella suele hacer visitas continuas y muy largas al camarín de él. Además de actor, Caamaño es modelo y ganó el premio AC como actor Revelación 2014 por su labor en El cuidador. Es 8 años menor que Nazarena y posee más de 150.000 seguidores en su cuenta de Instagram, a quienes deleita con sus jugadas imágenes hot. ¿Quién es Santiago Caamaño, el hombre que enamoró a Nazarena Vélez?